Este es su canal de Estilocracia y yo soy Ricardo Domínguez y este es un mensaje para nuestros queridos estilócratas y para todo el público masculino que nos escucha y que, o que por casualidad, nos sintoniza. Ya vienen los calores, ya están aquí y obviamente la prenda ideal cotidiana en la calle para cuestiones informales, y a veces para cuestiones formales, porque a veces también en el trabajo lo permiten, es la camiseta, una camiseta, unos jeans, unos tenis, que prácticamente ese es el uniforme universal, no solamente en México, y no solamente en la Ciudad de México, en todo el país, en todo el continente americano, en todo el continente europeo, y en todo el continente asiático, hoy por hoy, este es un tipo de vestimenta de aceptación universal en todo el mundo los hombres se visten con una camiseta unos jeans o unos chinos y unos tenis y la camiseta en la opinión de estilocracia tendría que ser una camiseta lisa en colores o una camiseta tipo polo pero por favor sin letreros sin letreros, sin dibujitos cómicos, sin dibujitos agresivos, sin mensajes ofensivos, simplemente lisa, si acaso con un escudo bordado de la marca o alguna cosa así, pero apreciables y finos estilo caldas y apreciables varones que nos sé, hacen favor de escucharnos, no usen camisetas con mensajes, no usen camisetas con dibujitos de piolín, por favor, dejen eso para los niños chiquitos y los mensajes pues, para quienes no son estilogratas. Si a usted le gusta este canal y usted es un seguidor nuestro, atienda esta sugerencia, use camisetas pero sin dibujos y sin mensajes. Que tengan muy buen día.